Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos eh, lo que tiene que ver con Bajo el Martillo. Hagan sus ofertas comandantes, tengan en cuenta esto, que desde el 14 de enero al 19, o sea, del 14 al 19 de enero, grábense esto, tendrán la posibilidad de recibir vehículos muy raros por oro o experiencia libre. Para esto deberán hacer una oferta en una subasta especial y ganarla. Es por subasta, ¿ok? Es por subasta. Así que... Eh, yo les dije hace un tiempo, si ustedes recuerdan, antes de las fiestas, junten créditos, junten créditos, junten créditos, porque si iba a venir algo por el estilo. No dije que era, obviamente, porque no, no sabía que era, pero o se venía Black Market o se venía esto que son subastas, con lo cual va a estar muy muy peleada porque todo el mundo quiere tener algo que sea raro, ¿bien? Durante 5 días ofrecerán vehículos exclusivos en la subasta y todos pueden, pueden ser tuyos. Bien, bueno, como dijimos recién, comienza el 14 de enero a la 1, 3 o 4 y finaliza el 19 de enero. Así que, ténganlo en cuenta, porque realmente va a ser eh, bastante, yo creo que va a ser bastante lo que tiene que ver con la, con la demanda, bien de... Esperen que lo ponemos en 720, si se puede ver bien. Ahí va. Con la demanda, porque siempre las subastas conllevan más recursos de los jugadores. Que música estriante. Pero bueno, amigos, para que sepan que entonces dijimos que comienza el 14 de enero las subastas por vehículos y diferentes eh, varios. O sea, varios vehículos supuestamente exclusivos. Vamos a ver, vamos a ver qué saca. Porque a veces dicen cosas exclusivas y después te sacan, no sé, un Scorpio. Vale, no creo que saque un Scorpio. pero van a sacar tanques raros, seguramente. Así que ténganlo en cuenta, estén atentos y participen de las subastas si es que les interesa. Si no les interesa, me parece perfecto. Les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en el próximo video. Dejase el like que es muy importante, besos. Ah, pará, otra cosa. Nos vemos en YouNow. Todos los días, 22 horas, hacemos directos eh, de YouNow de World of Tanks, jugando con la cuenta de Jennifer. Así que súmense que están muy buenos. Besos. Chau, chau.